Buenas, eh, me llamo Antonio, Antonio Cruz. Eh, me quiero presentar. Eh, quiero presentar también a mi amigo Diego, ¿vale? que le llevo su canal de Titan Leyenda. Le subo los vídeos, le edito el vídeo y cuatro cosillas. Y también quiero presentar a, a Compi, Milimon Pro. Siempre me atranco con tu nombre, tío. Vaya, ni que te compraste, macho. Que te apañaste. Billy Pro, ¿vale? Eh, me preguntó que cómo podía personalizar el canal, eh, la URL de su canal, ¿vale? ¿Qué es personalizar una URL? Diré, es pues muy fácil. Personalizar la URL es para que salga eh, YouTube con tu nombre, ¿vale? Hay muchísimo más fácil de recordar y de promocionar a la hora de imagen, marca personal y demás historia es que tener un chorizo de número aquí que es un 1 quien 15 entero ¿vale? bien cómo se hace lo primero que vamos a ver, vale, ya que he hecho las presentaciones lo primero que vamos a ver va a ser ¿eh? Eh, y me... ¿Veis? Si os dais cuenta, voy a dar un seguimiento. Mi Facebook tengo el mismo nick, en el Twitter y en LinkedIn. Lo único que me falla es el de YouTube, porque lo que hice en su día, el de YouTube, lo hice en su día y no sé, ahora no quiero tocar. No quiero tocar porque llevo ya con este tema casi un par de semanillas. Que hice la solicitud para este nuevo canal, ¿vale? Para Citonero TV. Y ahí estoy. Según Google, ¿vale? Para poder hacer, para poder personalizar tu canal, necesitas. ¿Vale? Necesitamos. Suscriptores, más de 100 suscriptores. 100 suscriptores o más, ¿vale? 30 días de antigüedad. vale, tener fotos en subida en el canal, en el icono y la cabecera, que es la foto de icono y la foto de cabecera, bien, os lo digo, la foto de icono esta foto y la de cabecera es otra foto, vale, va a ¿No veréis vale distinto venga el icono el icono y la foto de cabecera para modificar aquí punto, punto. bien pues nos vamos a solicitar la url ¿vale? seguimos con las políticas y vamos a ver. lo primero que me dice vale también me dice ¿vale? en configuración de la url personalizada me dice que esta configuración no aparecerá o solamente aparecerá cuando el canal sea apto para, eh, cambiar, para modificar y eh, verificar la url también nos dice vale que tengamos cuidadín a la hora de seleccionar el nombre para luego no tener que modificarlo ¿vale? y la url quedaría tal cual como yo la he enseñado Antonio Cruz Gómez ¿vale? la diferencia ¿vale? fácil de recordar eso es imposible ¿vale? todo el tema este lo hice en su día por el tema de marketing personal marca personal ¿vale? y me he encontrado ahora pues con el problema Bien. Nos vamos, nos vamos que nos vamos, Venga. ¿Qué es lo que nos dice que hagamos, pues, bueno, nos vamos primero a la ruedecita, vale, en configuraciones siempre la configuración de esto, esta parte también muy interesante que ya la iremos viendo, la ruedecita, nos vamos a editar, vale, en editar, le damos a editar. Y aquí nos sale nombre, apellido, vale, yo lo he puesto así, nombre, ¿eh? le damos a aceptar en vuestro caso, y en mi caso va a ser a vale. Aquí podemos editarnos, poner nuestro blog, facebook, twitter, linkedin, el seso, y demás. Vale, una vez que lo tengamos, pues nos volvemos a nuestra cuenta pues esto lo vamos a cerrar de aquí vale y ya no solo nos quedaría esperar cuando tenga la configuración como bien nos dice en el, la política de google en la política de google bueno google youtube para, para configurar la url personalizada de tu canal de youtube vale nos dice que cuando cumplamos las condiciones vale pues en este canal saldrá un botoncito una rueda en donde está la rueda de configuración vale configuración en opción avanzada antes le damos le hemos dado a editar ahora después le damos configuración avanzada y ya ahí le damos a verificar nuestra url cuando esté disponible mi url de canal, vale, pues yo crearé otro vídeo antes de darle al clic, porque me va a dar una alegría que no veas antes de darle al clic lo grabaré y lo subiré vale pues poco más aquí lo que hemos dicho es lo demás ¿eh? poco más, ya solamente esperar, vale, la verdad es que lo de los 100 suscriptores eh, no sé si es que hay una condición, la Cuatro condiciones son obligatorias, ¿vale? A ver, ¿dónde está? El Google, Chrome, ¿vale? No sé si es que estas cuatro condiciones son obligatorias tener 100 suscriptores o más, tener 30 días, o mínimo, o tienes que cumplir alguna. Bueno, cuando lo dicho, cuando lo tenga, os lo enseño pues poco más muchas gracias por vuestra atención si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, compartir, eh, suscribirse, preguntarme, comentar todo lo que queráis vosotros o donde queráis que os pueda ayudar ¿vale? estamos en contacto pues muchas gracias chicos